Hola buenas, mi nombre es Jordan Chávez, soy el líder del Grupo hidra tengo 18 años y estudio programación en la sede de INACAP, Puerto Montt. Bueno, a mí me tocó el ciclo mientras, este se utiliza cuando se quiere ejecutar repentinamente un bloque. Instrucciones basándose en una condición, el ciclo se repetirá mientras la condición se cumpla. Hola buenas, eh, yo soy Cristian Santana, tengo 18 años y estudio, estoy actualmente estudiando en INACAP eh, la carrera de Ingeniería en Informática. El tema que me fue entregado fue variable y tipo de datos. Eh, una variable es una posición de memoria donde se puede almacenar información. Y tipo de datos, a grandes rasgos, hay tres tipos. Eh, los de tipo numérico, los lógicos y los de tipo carácter. Hola, buenas. Mi nombre es Aldo Reyes, tengo 21 años y estudio programación en la sede de Inacaz, Portomar. Bueno, a mí me tocó hablar sobre el ciclo FORM, o para, que se utiliza generalmente para ejecutar un conjunto de instrucciones que se repite una cantidad de veces eh, establecida. Y bueno, acá está la sintaxis del ciclo para. Hola, mi nombre es Estrano Azúcar, estudiante de primer año de programación en el Ionacap y me tocó el tema eh, ciclo repetitivo, repeat o repetir hasta. Este ciclo repetitivo se ejecuta al menos una vez, por ejemplo, un programa que pida una clave y que no permita seguir hasta que se introduzca correctamente. Hola, mi nombre es Matías Francan, tengo 18 años y estoy en INACAP la carrera de analista programador. Me tocó hablar sobre las estructuras condicionales que permiten ejecutar una cadena de acciones si se cumple una condición. Esta condición es una expresión lógica que puede dar como resultado verdadero o falso. Hola, buenas, mi nombre es Diego Barría, tengo 18 años y estudio Ingeniería en Informático en la sede de INACAP de Puerto Montt. Bueno, mi tema son las variables. Las variables es un algoritmo computacional, es decir, una posición de memoria donde se pueden almacenar información y esta está dividida en cinco variables, las cuales son de tipo real, tipo entero, tipo cadena, tipo carácter y tipo lógico. La variable real es aquella que admite datos numéricos que pueden ser enteros o punto decimal. Tipo entero es lo específico que solo se permite almacenar valores enteros, cualquier valor no entero que se lea o asigne, es una variable de este tipo sea truncado. Tipo cadena, es una secuencia ordenada de longitud arbitraria aunque finita, de elementos que pertenecen a un cierto lenguaje formal o alfabeto análogas a una fórmula o a una oración. Tipo carácter, las variables de carácter se usan para almacenar valores alfabéticos, en particular las letras solas. Una variable de tipo lógico solo puede tomar los valores de verdadero y falso, pero cuando se le lee una variable ya definida como lógica, el usuario puede ingresar también las abreviaciones verdadero y falso, que sería v y f o 0 y 1. Nuestra debilidad como grupo es tomar, el, tomar mucho tiempo en resolver un ejercicio. La solución para este es resolver ejercicios tanto individual como grupalmente para mejorar nuestra lógica y nuestra velocidad de resolución.